TELÉFONO MI CASA Hey, hola a todos, chavales Tenemos que seguir con los vídeos de agradecimiento En este caso para mis tíos Trini y José Luis Que nos han apoyado con su apoyo incondicional, valga la redundancia, y queremos agradecerle su apoyo, <risa> valga la redundancia, <risa> porque sin mis tíos no sería nada, sin mis tíos mi padre no sería gemelo, y no tendríamos ese granito de arena para el disco. Y nada, nos vemos pronto con más vídeos de agradecimiento. Esperamos estar curados para la próxima porque estamos un poco raros. Ay.